Hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, este es el tercer, cuarto video en realidad sobre casas, eh, se está estrenando el jueves 29 de octubre a las 22 horas, yo lo estoy grabando con anticipación, por eso con antelación. Eh, como siempre les recuerdo, si les gustan los videos, suscríbanse, eh, denle click a la campanita, hagan un comentario que es completamente gratis para ustedes y a mí me ayuda muchísimo. Y si le dan un like al video, más todavía, para que YouTube viralice mis videos y ¿sí? más gente lo vea. Eh, ...además les recuerdo que todas estas clases teóricas... ...yo me, me hago un machete para no irme por las ramas... ...que es este machete que tengo acá... Eh, ...y este mismo machete... <coughs> ...disculpen... Eh, ...se los dejo abajo en la caja de descripción del video... ...para, qué? para que eh, cuando tengan inseguridad con algo... Eh, directamente puedan ir a buscar ahí eso que eh, les produce inseguridad y no tengan que verse todo el video. Eh, estas son martes y jueves a las 22 horas de Argentina, subo eh, dos clases una clase cada, cada día teórica. Estas son clases cortas, quiero que sean... De 20 minutos, de 25, de 30, de 18, de 16, <ríe> lo menos posible, porque no quiero que se aburran, quiero que sea el contenido. Y después, todos los sábados a las 19 horas de Argentina, sábados 19 horas de Argentina, hacemos un programa en vivo, para que participen todos ahí en el chat y hagan las preguntas. ¿Qué hacemos en ese programa en vivo? Las prácticas. Practicamos con una carta natal real, que puede ser de un participante, que puede ser de algún famoso, de algún político o de un país, por ejemplo. Muchas veces lo hacemos. A mí me gusta mucho la astrología política. Eh, así que, nada, creo que eh, si, eh, si se enganchan, si les gusta como yo doy las clases eh, creo que en poco tiempo pueden ser astrólogos, astrólogas, astrólogues. Eh, bueno, vamos entonces, hoy nos toca la casa 3 y la casa 9, estamos viendo eh, las casas eh, gemelas, eh, ¿no? ya vimos la 1, 7 en todos los signos, la 2 y la 8 en todos los signos, y en esta clase nos toca la 3 y la 9 en todos los signos. Entonces, recordamos que era la casa 3. La casa 3, la palabra clave es yo pienso. Es la casa también de los hermanos, es la casa de los procesos mentales, es la casa de los estudios, ¿sí? Así que vamos a empezar con la casa 3. Si estuviera acá en la carta que ustedes están haciendo, en la carta personal o en la carta que le están haciendo a un cliente, si esa casa 3 estuviera en el signo de aries Activa la relación con hermanos, los cuales son dinámicos y expresivos. Realizan estudios rápidos, técnicos, que no requieran mucho tiempo, porque en caso contrario no los culminan, O sea, poca paciencia para el estudio. Si la casa 3 estuviera en el signo de Tauro, constancia en los estudios, sobre todo si son prácticos, concretos y objetivos. Los nexos con sus hermanos son estables en cuanto al aprendizaje requieren tiempo. Si en la carta que están estudiando la casa 3 estuviera como en esta, en Géminis, posibilita el aprendizaje, preferiblemente teóricos, amigos y hermanos despiertos, expresivos, locuaces, dados al estudio o a la habladuría si la casa 3 estuviera en el signo de cáncer la familia influye poderosamente en los estudios amistades de largo tiempo estudios sobre alimentación psicología agricultura o medicina propensión para vivir en una ciudad cercana a aquella donde nacieron si la casa 3 estuviera en Leo, amigos íntimos, la comunicación es un medio para la obtención de reconocimiento y honores. Tienen facilidad para elaborar tratados o estudios sobre asuntos administrativos, organizacionales, de dirección y de mando. O de mando. Si la casa 3 estuviera en Virgo, Capacidad para realizar estudios de carácter investigativo o que requieran lógica. Números, precisión y cálculo. Para contador tienen que estudiar. <ríe> Mente analítica que mide y clasifica. Relación con hermanos y amigos íntimos, supeditadas restricciones y tensiones. Guarda con eso. Casa 3 si estuviera en Libra. Viajes cortos por razones artísticas o sentimentales. Amigos y hermanos pasivos o idealistas que los motivan a tomar la iniciativa. Amor en otras ciudades y sociedades con vecinos o hermanos. <coughs> Casa 3 en Escorpio. Hermanos fuertes de carácter. Definición en los estudios, aunque por situaciones de índole emotiva, pueden cambiar de rumbo. Mente profunda, graves problemas de comunicación, debido a que es el signo del silencio. Se inclinan por los estudios esotéricos. Yo sé que a nadie le importa, pero yo tengo casa 3 en Escorpio. Por eso yo me hago estos machetes, porque tengo eh, dificultad a la hora de comunicar. ¿sí? Esto, nada, para que lo vayan aprendiendo los astros se inclinan pero no obligan, uno se puede ir haciendo a sí mismo y haciéndose o machetes o cosas para poder eh, sobrellevar esa carga con la que uno llega a esta encarnación. Sagitario, si estuviera la casa 3 en Sagitario, Dispersión en los estudios, aunque pueden efectuarlos en el exterior. Ideas que impelen a la acción, al dinamismo y al movimiento. Necesitan imperiosamente cambiar de ambiente. Son esas personas que necesitan constantemente cambiar. Casa 3 en Capricornio. Si estuviera en Capricornio, o sea, Casa 3, problemas con hermanos o amigos íntimos. Mente constructiva y realista viajes cortos planificados con objetivos estudiados y establecidos de antemano, escritos concisos, concretos y realistas, dificultad de culminar los estudios, mesura y prudencia en la comunicación. <coughs> Ahora bien, si la casa 3 estuviera en acuario, hermanos intelectuales y amplios en sus conceptos, Mente abierta y gran capacidad de entendimiento. Escritos humanísticos de desplazamientos en grupo. Y finalmente, si la casa 3 estuviera en Pisces, tendrían hermanos sensibles, suaves y contradictorios. Allegados pasivos, susceptibles y comprensivos. Escritos inspirados sobre asuntos espirituales o místicos favorece la obtención de conocimientos revelados bien con eso dimos toda una vuelta al zodíaco con la casa 3 ahora vamos a ver la casa 9 la casa opuesta o la casa gemela ¿sí? o la casa con la que interactúa la casa 3 la casa interactúa con la 9 son idénticas en el signo opuesto o sea, idénticas, opuestas en el cielo. Eh, esta casa 9, que es la complementaria de la casa 3, es la de los estudios filosóficos, es la de los viajes largos, es la de las relaciones con la gente del exterior, es eh, eh, la relación con otras culturas, con otros idiomas. Todo eso se ve en la casa 9 se dice que la casa 3 son los estudios primarios y eh, la casa 9 son los estudios superiores. ¿Sí? Tuve que tomar un poco de agua. <coughs> Bien. Si esta casa 9 estuviera en el signo de Aries, ideales elevados o proyectos específicos que tratan de alcanzar a como de lugar. Combatividad y rebeldía son las claves de su ideología. Viajes largos que se producen en forma inesperada y rápida. Si la casa 9 estuviera en Tauro, lentitud en la planificación, pero perseverancia en la consecución de los objetivos. Viajes largos que se efectúan por buscar comodidad persistencia y constancia en busca de la espiritualidad bien si Géminis estuviera en la casa 9 sin número de planes y proyectos dificultad o sea, al revés, perdón empiezo de vuelta si la casa 9 estuviera en Géminis porque siempre me quejo de que lo dicen al revés y yo hay veces que meto la pata y lo digo al revés si la casa 9 estuviera en Géminis, entonces sin número de planes y proyectos, dificultad de concretarlos, viajes largos por razones intelectuales. En los asuntos espirituales tendrán la capacidad de dilucidar y llegar a la verdad por medio del estudio. Si la casa 9 estuviera en cáncer, influencia de la familia en sus planes, proyectos e ideas, inclinación hacia las actividades espirituales o de bien común. Notoria predisposición para efectuar viajes largos por razones familiares. Ahora bien, si la casa 9 estuviera en Leo... <coughs> Éxito y honores en el exterior, te asegura Casa 9 en Leo. Brillantes ideas y planes. Nativos que confían excesivamente en lo que creen. Son esas personas que cuando creen en algo, van para adelante con eso. Si la Casa 9 estuviera en Virgo, estructuración minuciosa y detallada de sus planes y proyectos, viajes largos por razones de trabajo que dinamizan su capacidad crítica, escepticismo favorece el servicio espiritual. Si la casa 9 estuviera en Libra, apoyos en el exterior, relaciones amorosas y contratos en otros países, amor ideal en tierras lejanas, el arte es un medio de realización espiritual. En cambio, si la casa 9 estuviera en escorpio, notorio potencial espiritual, individuos que se entregarán en una forma radical a la consecución de sus ideales, ya sean materiales o espirituales, y viajes largos que se mantienen en secreto. Si la casa 9 estuviera en Sagitario. Facilidad para realizar infinidad de viajes y desplazamientos. Planes, proyectos e ideas que demandan su inventiva e iniciativa. Alegría en su búsqueda espiritual. Fuerza para luchar por sus ideales. Ahora, si la Casa 9 estuviera en Capricornio, planes concretos y concisos. Sus viajes solo se presentan mediante un plan o una idea programada con anterioridad. Disciplina espiritual. Necesidad de alcanzar cumbres místicas. ¿Y qué pasa si la carta que están estudiando, la Casa 9, estuviera en Acuario? Apertura y liberalidad ideológica. Capacidad de aceptar o comprender las diversas tendencias filosóficas. Viajes largos por razones intelectuales o por amor a la libertad. Y por último, para finalizar esta clase teórica, qué pasa si la carta que están estudiando... Tuviera casa 9 en Piscis Viajes imaginarios, fuertes creencias espirituales, gran potencial místico que los induce a convertir lo religioso en motivos de sus luchas. Y algo más. Sueños. Vi una vida activa. Acá no lo escribí, pero sepan que si la casa 9 está en Pisces tienen una vida muy activa en el mundo de lo onírico, o sea de los sueños bueno, espero que les haya gustado esta clase, espero que no se me haya ido más de 20 minutos que sean menos, así se hacen más dinámicas las clases y pueden escuchar más de una en un solo día eh, recuerdo, como siempre, en, en la lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente, tienen todas las clases teóricas, todas numeradas. Esta es la clase número 20. Y todas con sus títulos, con lo que se habla en esa clase. Hay otra lista de reproducción en este mismo canal que se llama Curso de Astrología Online, donde están subidas todas las clases en vivo. Las clases en vivo son más largas, duran una hora, una hora y media, una hora y cuarto, depende del día en que le hicimos. Entonces, a lo mejor se hace más tedioso, pero está bueno que las hagan en el momento que hacemos el vivo, los sábados a las 19 horas. ¿Por qué? Porque es una práctica que nos va dando agilidad en la interpretación. Bueno, gracias por acompañarme en este curso. Eh, gracias eh, por darle like al video. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por darle clic a la campanita. Y gracias por dejarme un comentario. Hasta la próxima clase. Chao.